Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de Wiki Herramientas, cómo hacer cosas en Wikimedia. Hoy, eh, como siempre, les vamos a, a dejar en el chat los próximos encuentros, que todavía no están cargados, pero pueden chequear en la página. Eh, y eh, el chat está disponible para cualquier consulta o duda que tengan a lo largo de la presentación. Así después con Eve vamos retomando. Eve, te paso la palabra. Bueno, hola a todos y todas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo les va? Eh, bueno, eh, y sobre todo, fundamental para hacer cosas en Wikimedia que se necesita, además de conocimientos y recursos, money, money, money, money, money. Así que para hacer esa, para tener esa conversación sobre cómo eh, encontrar dinero <ríe> eh, eh, o cómo digamos, eh, financiar alguna de las actividades o cómo acceder a recursos de la comunidad, la tenemos hoy a Mercedes Caso. Eh, con nosotros y nosotras ella es eh, oficial de programas de la Fundación Wikimedia para la región de América Latina y el Caribe y eso quiere decir que Mercedes habla español eh, que por ahí parece como medio una tontería decirlo eh, hoy en este contexto pero hasta hace unos años esto no era así este entonces todos los eh, fondos y financiamientos se tenían que presentar en inglés, hoy por hoy se pueden presentar en castellano. Y de esas cosas va a hablar Mercedes hoy. Eh, así que, bueno, eh, gracias Mercedes por estar acá con nosotros y nosotras. Y, bueno, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, muchas gracias por esta oportunidad de, de participar en español, que para mí también es una gran ventaja. Eh, <risa> Me alegra mucho poder estar con ustedes. Eh, en particular, agradezco a Wikimedia Argentina y Wikimedia Uruguay y esta, esta iniciativa fantástica de Wikiremiantas. Y como bien decías, Evelyn, yo sé que todos los talleres que han venido haciendo están muy enfocados en habilidades y capacitación sobre proyectos Wiki, pero ¿cómo hacer esos proyectos si no hay financiamiento? Entonces, es súper importante que podamos tener esta conversación hoy y que no se acabe aquí, idealmente, eh, que podamos mantener eh, el diálogo, sobre todo pensando en aquellos que eh, son parte del movimiento que nunca eh, han conocido, como es el, el, los mecanismos de financiamiento de la Fundación para los recién llegados, y también eh, referirnos tam, al, a los nuevos fondos que diseñó, que se implementaron el, a partir del año pasado, que quizás para algunos no sean muy familiares aún. Entonces, también será como la oportunidad de repasar, digamos, cuáles son los cambios que han venido haciendo. Entonces, muchas gracias. Eh, la siguiente, el, el propósito de la reunión de, de hoy... Uy, momento, momento, porque acá Coti todavía no tenía puesta la presentación, así que <risa> pobre Coti, la tenemos ahí... Es nada más la de gracias y así. Entonces, eh, fondos, listo. La que sigue es de agradecimiento y, y de, <ríe> del gusto de poder estar acá con todos y todas. Y la siguiente es sobre el propósito, digamos, inicial de esta conversación que, como les digo, ojalá pueda continuar. Eh, al final les daré mis datos para tener esta conversación de manera permanente, idealmente. Entonces, el propósito es tener una visión general de los distintos fondos que, que da la fundación y los recursos que, que se ofrecen para eh, luego profundizar sobre los que en particular quizás pueden ser de mayor interés para, para las comunidades eh, de wikimedistas y también para los nuevos eh, que vienen. Recordar siempre que todos acá formamos parte de este movimiento increíble eh, porque compartimos la creencia de que el conocimiento libre hace del mundo un lugar mejor, eh, que todo ser humano merece un acceso fácil al conocimiento y todo ser humano debe tener la oportunidad de participar en la recopilación y el intercambio de sus propios conocimientos. Y es hacia, hacia allá, hacia donde se apunta, digamos, la estrategia de lanzamiento de fondos que hoy les voy a ir compartiendo. Entonces, la siguiente. Nuestra conversación de hoy eh, va a girar en torno a hablar del panorama general de los fondos, luego en particular los fondos que trabajamos desde el equipo de eh, recursos comunitarios en la fundación, hablaremos de nuestro enfoque regional eh, y luego de cómo trabajamos de manera colaborativa y algunos recursos que tenemos eh, para compartir con... Con las personas interesadas en, en más a profundidad, digamos, en, en estos fondos que vamos a compartir. Y al final habrá un espacio para, para intercambio y preguntas. La siguiente. Entonces, como les decía, el panorama general de los fondos, y aquí es ¡pum! La siguiente. Van a ver, aquí hay eh, ocho diferentes tipos de fondos o becas que otorga eh, desde distintos áreas, desde distintas áreas, la Fundación Wikimedia. Eh, Está el Fondo de la Comunidad Wikimedia, el Fondo de Alianzas Wikimedia y el Fondo de Investigación y Tecnología Wikimedia. Esos tres son sobre los que más vamos a hablar el día de hoy. Entonces, solamente acá me gustaría nombrar eh, el Fondo para la Implementación de la Estrategia del Movimiento, eh, las becas de Wikimania, que es este evento anual, virtual, híbrido, presencial, que, que se lleva a cabo para celebrar el conocimiento libre. Eh, el Fondo de Capital de Conocimiento que surgió en el 2020 y este eh, tiene, eh, son eh, recursos para organizaciones que trabajan sobre, sobre todo en temas de, de, de disminución del racismo en el mundo. Después también están las becas para hacer el Hackathon y becas en, en específico que nuestro departamento, nuestra área de, de, de educación, Aporta, ¿no? Entonces, esos son, digamos, todos los fondos, pero de los que hoy vamos a hablar en particular. La siguiente. Eh, ¿Puedo eh, hacer ¿no? una pregunta, Mercedes, antes de que avancemos? Porque me parecía. Acá falta el de eventos también, ¿no? ¿Puede ser el, para organizar eventos? No, les tengo sorpresas de cómo está estructurado. Uh -huh. Bien, y yo les voy a ver. Yo tengo otra consulta que nos preguntan porque hay gente de España también mirándonos y nos preguntan si eh, estos, estos fondos solo aplican para América Latina y el Caribe o son extrapolables también a Europa. Muchas gracias por la pregunta. La presentación que estamos haciendo hoy intencionalmente es general, por eso hablamos de fondos generales y no estoy haciendo un enfoque particular a una región en específico. Entonces, esto aplica para todos y más adelante les voy a comentar sobre cuál es este enfoque regional para que si no están en la región de África, eh, pero están en la de Estados Unidos, puede, puedan saber también cuál es, eh, eh, hacia dónde voltear, digamos, y qué recursos tener para eso. ¿no? Entonces, es general y puedo puntualizar quién sería eh, la oficial de programas que trabaja con España, para, en este caso en particular, más adelante. Continuamos. Entonces, eh, nos quedamos en los, en los ocho fondos y eh, que hoy nos vamos a enfocar en particular en estos tres. Eh, estos tres fondos, como dije anteriormente, son los que operamos desde el equipo de recursos eh, comunitarios de la fundación que pertenece a este, esta gran organización global. Al equipo, al departamento de Advancement. Nos somos, nos, el equipo de recursos comunitarios somos un equipo de 11 personas distribuidas en el mundo, eh, que ahora les voy a presentar, y todos nosotros somos los que, digamos, eh, operamos eh, los fondos o manejamos los fondos eh, que aquí les presento. Vamos a ahondar en cada uno de, de estos, y lo que sí me interesaría es como que vean cuál es en, sobre la siguiente: en qué es. Eh, en donde enmarcamos o cómo es que enmarcamos estos tres fondos eh, que he mencionado. Todos estos fondos están alineados con la dirección estratégica del movimiento Wikimedia 2030 en tanto a que pretenden aumentar la diversidad, el alcance, la calidad y la cantidad de conocimiento libre. En específico también pretenden acceder a financiar comunidades subrepresentadas eh, como movimiento social incluimos el conocimiento y las comunidades que han quedado marginadas por las estructuras del poder y del privilegio. Y con mucha intencionalidad acogemos las diversidades para construir comunidades fuertes eh, y tratamos en todos los esfuerzos, incluidos también los fondos que, que, que financiamos y eh, que acompañamos, eh, eliminar las barreras sociales, políticas y técnicas que impiden que las personas accedan al conocimiento libre. Entonces, eso es como muy central de estos, estos, estos fondos a los que me refiero. Eh, también, eh, como mencioné antes, tenemos un enfoque regional eh, que vamos a profundizar, pero esto se debe también a que estamos distribuyendo el poder, digamos, de, y la toma de decisiones de manera descentralizada como parte de la dirección de la estrategia y, y decir que estos fondos no solamente es financiamiento económico, sino también es un acompañamiento y es un apoyo más allá de esta financiación con procesos de aprendizaje entre pares, creación de capacidades y otros espacios que ayuden, digamos, de manera colectiva a avanzar eh, la misión del movimiento Wikimedia. Eh, entonces, como me, les decía, tenemos este enfoque regional, y aquí si sí, eh, ven eh, cómo estamos distribuidos eh, según la región tenemos oficiales de programas para siete regiones del mundo como las tenemos segmentadas por el momento eh, voy a destacar simplemente en el caso de España correspondería a Marty Johnson que es Northern and Western Europe este y en el caso de Latinoamérica y el Caribe soy yo como oficial de programas Decir también que eh, además de trabajar en una región, tenemos cada uno de los oficiales de programas asignados una temática particular. Eh, en el caso mío, yo trabajo en especial eh, con grupos de personas indígenas eh, a nivel global, esto no es regional, pero también mis colegas, por ejemplo, a nivel global, tienen el tema de educación, o tema de, de derechos humanos, o de juventud, de patrimonio cultural, etcétera. Esto se hace de manera transversal y lo estamos también implementando como parte de esta nueva, esta nueva estrategia de lanzamiento de, de distribución de recursos. En el equipo también tenemos a Gen Almlog, que es la oficial de programas encargada del de Fondo de Conferencias y Eventos, que ahora les diré en dónde encaja. Y también a Jessica Stevenson, que es colombiana brasileira, lo digo para nuestra región. Eh, que habla muy bien, obviamente, el español y el portugués, y ella eh, acompaña todos los procesos de aprendizaje y de evaluación. Eh, siguiente. Entonces, eh, volviendo a cuáles son estos tres fondos de los que vamos a hablar, me gustaría profundizar en el primero. El primero es el, el, más, el más grande, digamos, es el fondo de la comunidad Wikimedia. Eh, que aspira a que el movimiento global eh, sea más sostenible y diverso. Se trata de un solo programa con diferentes tipos de apoyos. Y aquí va la respuesta al tema de conference grants. Tenemos un, pollo, un fondo de, de apoyo general. Tenemos un, en este mismo fondo de la comunidad Wikimedia. Dentro de esto está el de conferencias y eventos. Y hay uno pequeño, o bueno, pequeño en realidad, no tan pequeño, pero sobre todo eh, dirigido a fondos rápidos. Entonces decir que todo esto se engloba dentro del Fondo de la Comunidad Wikimedia. Eh, enfatizar que eh, el, el, la aspiración, digamos, es que las, lo, lo que se financia promueva la equidad y la participación de las comunidades subrepresentadas. Este fondo puede acced, puede ser acce, eh, lo pueden acceder tanto individuos como grupos, organizaciones y afiliados. Pueden ser grupos informalmente organizados. Eh, no tienen que tener ningún título, no tienen que ser una asociación civil, no tienen que ser nada estructurado. Eh, y la idea es de que estos, estos fondos permitan pues, eh, el crecimiento natural, orgánico, de cada uno de estos solicitantes o distintos perfiles de, de personas que pueden recibirlos, sin importar que tengan esta estructura organizativa eh, ya creada para poder acceder a los mismos. Y, y decir que pues como, como que se, eh, nos centramos en la creación de capacidades y de alianzas entre, entre los distintos participantes y que existe la posibilidad de financiamiento multianual. Entonces, si ya nos echamos un clavado todavía más a profundidad, como les explicaba, el fondo de la comunidad Wikimedia tiene, por un lado, el fondo de apoyo general, que es un fondo flexible eh, para financiar temas operativos o temas programáticos para proyectos específicos y programas de mayor alcance o de plano para una planeación estratégica anual o multianual, eh, en donde se requiere inversión continua para la permanencia y asegurar eh, el cumplimiento de objetivos y la, y, la, y la estabilidad de la organización. Para este fondo, en todas las regiones, tenemos dos rondas anuales para cada región. Eh, Cambian un poco las fechas, pero lo, las, los meses son, son iguales eh, según la región, pero entonces la primera ronda es septiembre-diciembre y la segunda marzo-mayo. El tiempo en el que nos tardamos en procesar estas solicitudes es de dos meses aproximadamente y los rangos de, de solicitud en estos casos van desde los 10 mil dólares hasta los 300 mil dólares y aquí estoy hablando de... Desde afiliados, capítulos que llevan tiempo trabajando hasta pues, proyectos que van a hacer alguna innovación y alguna prueba eh, que, que necesitan financiamiento. Dentro del propio fondo de la comunidad Wikimedia tenemos los fondos rápidos que son para proyectos de corto plazo y de bajo presupuesto, como pueden ser editatones, concursos, paseos fotográficos, campañas. Y otros eh, nos tardamos aproximadamente 45 días del momento en el que se manda la solicitud a que se da un resultado y eh, el o sea los fondos ahí se pueden solicitar a partir de 500 dólares y hasta mil la duración de estos fondos no puede ser de mayor de eh, un año eh, y no hay duración mínima eh, y aquí sí, individuos pueden solicitar esta, estos fondos y pueden tener dos fondos al mismo tiempo y hasta un máximo de 10 mil dólares por año fiscal. El año fiscal eh, opera desde el 1 de julio hasta el 30 de junio del siguiente año. Eh, y en el caso de organizaciones y afiliados, eh, sí pueden tener hasta tres fondos rápidos abiertos al mismo tiempo, pero igualmente tienen un tope de 10 mil dólares total a lo largo de un año fiscal. Y la intención de estos fondos rápidos es que, de alguna manera, sea una entrada sencilla, idealmente con pocas barreras o sin barreras, en donde se agradece siempre la colaboración y el acompañamiento de Wikimedistas con mayor experiencia para poder acompañar y asesorar a los nuevos que están aprendiendo. Y que, de alguna manera, se fogueen pensando en que si sus proyectos, sus iniciativas tienen mayor proyección, puedan, en algún momento dado, eh, pensar en, en solicitar el fondo general. La siguiente, sí. ¿sí? Mercedes, ahí, bueno, no sé si le, te puedo detener para hacerte una pregunta, digamos, ¿no? Pero quizás por ahí, eh, eh, por ahí, si podés como comentar un poco, como qué clase de cosas se incluyen en general en un presupuesto de un fondo rápido, ¿no? Como qué clase de cosas normalmente se financian dentro del fondo rápido. Porque para mí el fondo rápido es como una puerta de entrada ideal, como decís vos, pero a veces la gente por ahí dice, bueno, pero para qué podría llegar a usar ese dinero, ¿no? Y por ahí está bueno como eh, eh, por ahí hablar un poco sobre eso. Claro, gracias por la pregunta y por favor deténganme cuando sea oportuno para poder eh, profundizar. Los gastos más comunes que se financian eh, por vía de fondos rápidos son, por ejemplo, renta de algún espacio para hacer un evento, servicios, premios, difusión diseño gráfico, eh, eh, también tus pues, transportes para, para los participantes. Eh, en muchos casos también, por ejemplo, se requiere pagar datos para que los usuarios tengan acceso a datos. Eh, se requiere a veces también el, eh, que haya alguien que cuide eh, los cuidados de personas que son realmente, res, normalmente responsables de la persona que quiere participar. Entonces, ofrecer servicios, por ejemplo, de cuidado infantil, eh, traducción, interpretación. Eh, y también incluye las funciones de los wikimedistas en residencia. Eh, y se puede pagar también por coordinación de eventos locales eh, relacionados con algunas campañas o con algún tema de los que se están implementando, algún, el proyecto en específico, eh, cuidando siempre que lo que se pague no esté sustituyendo el trabajo voluntario de quienes lo podrían hacer de manera voluntaria para tener el objetivo y cumplir con el objetivo del proyecto. No sé si esto coopera. No, no, está buenísimo. Y además también preguntarte, como en este caso, cuando ustedes piensan corto plazo, es algo que se tiene que ejecutar en tres meses. Eh... Eh, no hay mínimo, pero hay un máximo de un, que puedas presentar un Rapid Fund de hasta un año, 12 meses. Después de eso, mejor quizás podemos platicar de otras, otras intenciones que puedas tener en tu proyecto. Bueno, buenísimo. Ahora sí pasamos... Gracias. El siguiente fondo que me gustaría... Ah, bueno, perdón, me salto el muy importante, que es dentro del fondo de la comunidad Wikimedia, disculpen, tenemos, así como eh, fondos de apoyo general, tenemos fondo rápido y también dentro de este CAE, el fondo para conferencias y eventos. Este fondo es eh, para financiar y apoyar la planeación de, de, de eventos en donde se reúnan Wikimedistas, ya sea de manera local, regional o por temática, eh, y que puedan compater, compartir ahí experiencias, desarrollar habilidades, vincularse, establecer redes, eh, como el caso de algunos que conocen en la región de Latinoamérica, el Iberocomf, que está ahorita en, en, eh, siendo propuesto por Wikimedia Colombia, y acá eh, en el Fondo para Conferencias y Eventos, como señalé antes, hay una oficial de programas, Gen AMLOG, que está basada ahora en Estados Unidos, eh, es de Israel. Eh, y ella, eh, digamos, acompaña como oficial de programas al Fondo de Conferencias, para el cual tenemos dos rondas anuales para todas las regiones. Eh, son las mismas fechas. Hay una ronda en febrero-marzo y una, otra ronda en septiembre-noviembre. En, toma aproximadamente dos meses de, de, de, de defin, para definirse y, tome, y dar respuesta sobre esas solicitudes y los rangos pueden ir desde un evento de 10 mil dólares hasta 90 mil, pero esto puede variar también dependiendo en particular de, de lo que se está proponiendo. Eh, Continúo si les parece bien al siguiente fondo. No, ahorita... Gracias. Ahí, perdón que vuelva a preguntar y a molestar, no, no, pero. ¿De no se trata? Claro, pero por ejemplo, si alguien quisiera incluir un evento o una conferencia dentro de su fondo anual, no hace falta que vaya al fondo para conferencias y eventos, dependiendo de qué tan grande sea ese evento, ¿no? Sí, y aquí cuando hablamos, digo, no siempre se puede anticipar todo, pero cuando estás planeando un evento grande, idealmente lo lo anticipaste, idealmente lo visibilizaste y trabajaste para ello. Entonces, en ese caso, eh, sí es recomendable que vayan a solicitar directamente fondo de conferencias y eventos. Cuando se trata de algún plan anual en donde se va a hacer una serie de eventos en tres regiones de un país, eh, como parte del esfuerzo de los programas eh, que llevan a cabo de manera continua en ese capítulo o en ese grupo, eh, se pueden integrar, digamos, como parte de los, del trabajo eh, continuo que se lleva a cabo, ¿no? Entonces, eh, digo, si hay dudas, es, si, eh, no siempre es tan evidente, pero podemos hablar también del tema, eh, que sepan que hay vías, que eso es lo que es muy importante, que aquí el chiste es de que si hay buenas ideas eh, y, buenas, eh, y muchas ganas de hacerlo, que podamos acompañar esos procesos y financiarlos. Eh, el siguiente es el Fondo de Alianzas Wikimedia, y en este eh, no, no va a ser tan largo, es muy fácil, muy rápido. Es un fondo que realmente quiere integrar y apoyar a organizaciones alineadas con la misión eh, del movimiento Wikimedia que forman parte del, ecosi del ecosistema del conocimiento libre. Entonces, es pensar que nosotros solos no podemos, que nosotros en Alianza sí podemos avanzar más rápido y de mejor manera a eh, el, la, la, la misión del movimiento de conocimiento libre y que no somos los únicos y que si vamos juntos, eh, quizás lo podemos hacer mejor. En este caso, eh, en particular, el fondo está eh, inclinado hacia apoyar organizaciones ali aliadas que trabajen en comunidades subrepresentadas. Y de igual manera, dentro del fondo tenemos la versión fondo rápido, que es para eventos puntuales o actividades puntuales de hasta 5,000 dólares, que es similar al fondo rápido que acabo de compartir anteriormente, o eh, un fondo de apoyo general que es más flexible, que permite solicitar incluso hasta para gastos generales de la organización que, que, que quiera participar. Y aquí puede ser que se trate de eh, explorar una nueva idea, una colaboración. Eh, en particular, lo que tratamos de hacer acá, y quiero decir que es un fondo nuevo, o sea, lo lanzamos hace un año y estamos siempre eh, en esta filosofía en todos los casos de seguir mejorando, puliendo y haciendo ajustes. Pero en particular acá, lo que, lo que es, es ideal es de alguna manera que estos, estos eh, aliados sean organizaciones que colaboran con el grupo o el afiliado local que ya tienen un trabajo conjunto o que comparten una mirada para poder complementar y avanzar eh, la misión en el particular eh, lugar geográfico en donde, en donde se solicitan los recursos. Y para terminar con la descripción de los fondos, está el Fondo de Investigación y Tecnología, eh, que ha arrancado ya en este año, lanzamos eh, la primera ronda del fondo de investigación, en donde invitamos particularmente a que se presenten propuestas de diferentes disciplinas de investigación, incluyendo, aunque no limitado, a las humanidades, las ciencias sociales, las ciencias de la computación, la educación y el derecho, eh, con la idea de apoyar a solicitantes eh, que tienen acceso limitado a financiamiento, eh, para investigación y que proponen un trabajo con potencial directo y positivo en sus comunidades locales. Acá este lo lanzamos y tuvimos una ronda eh, en, a principios del 2022 y está por definirse cuándo será la siguiente ronda en el caso del de fondo de investigación y el fondo de tecnología todavía está pendiente de ser lanzado. Todavía no, no lo hemos implementado. Entonces... Y acá... En Herramientas tuvimos a, a Diego, que estuvo hablando de Web2C, eh, que si se acuerdan de esa charla, bueno, esa herramienta Diego la desarrolló con eh, el financiamiento del Fondo de Tecnología. Entonces, esa es la, son la clase, digamos, de herramientas que financia el Fondo de Tecnología. En realidad, ese proyecto, perdón la corrección, pero se, todavía no existía el Fondo de Tecnología cuando se financió, se, pro, se, se vino. Algo, algo proyecto parecido Project al Grant. fondo. Pero había dentro de Project Grant sí teníamos un como subgrupo o, o de alternativas más de investigación y de tecnología y por ahí entró. Pero digo, lo digo nada más para aclarar que el Fondo de Tecnología, tal como lo hemos re, relanzado o diseñado a partir del año pasado, todavía no no, no se ha implementado, digamos. Entonces, estén atentos para cuando podamos anunciar eh, un avance en ese respecto. Y aprovecho para preguntar, ¿ha habido algún cambio sustancial respecto de lo que era anteriormente a lo que es, se está pensando ahora para el relanzamiento o? Eh, El anterior, de lo que yo tengo eh, en mi radar del anterior, no forzosamente eran personas con perfiles, en el comité de toma de decisiones no forzosamente eran investigadores o personas especialistas en, en temas de tecnología. Pero, por ejemplo, el caso del comité de del fondo de investigación son personas, todas investigadoras de, dentro del movimiento, dentro de la fundación y de fuera de la fundación, que son quienes revisan. Y el mecanismo de revisión eso, de, de esos proyectos es distinto. En ese sentido, ha cambiado y será distinto el del de, fondo de tecnología también. Bueno, muchas gracias. ¿De qué? Y entonces aquí ya un poco como para avanzar y ya acercándonos a, a poder terminar con esta presentación para poder dialogar y atender preguntas. Eh, acá eh, me gustaría compartirles el cómo trabajamos desde el equipo de, de recursos comunitarios. Y entonces me gusta explicar que trabajamos de manera conjunta que nos gusta acompañar a, a los procesos desde su inicio, por ejemplo, dando apoyo al proceso de solicitud, desde pensar en qué es lo que, cuál es la idea, qué es lo que quiere cambiar una persona, un grupo una, un, o, o quien sea que está solicitando recursos, cómo, lo está, eh, cómo hacer un primer plan, un primer esbozo de cómo llegar a la idea y conseguir el objetivo de lo que se está planeando. Y también, evidentemente, la mera acompañamiento de preparación de solicitud, revisión y retroalimentación de, de las propuestas y a llegar también de recursos a, a quienes están preparando una solicitud. Si hay alguien que ha hecho un proyecto similar, decir, oye, mira, echa ojo a, a este proyecto que, que empata un poco con, las, con lo que tú estás pensando, etcétera, como para poder aprender de los otros. También hay un programa que se llama Let's Connect, que es este que, en particular, exacto, este, gracias por compartir, eh, el, es, es para, para fomentar aprendizaje y apoyo entre pares. Sabemos que hay muchísimo conocimiento y una prueba de ello es el propio eh, experimento de Wiki Herramientas en donde ustedes buscan a un Wikimedista y le, dicen, le, le dices, comparte tu conocimiento sobre esto en específico. Y es una fuente de información, es una fuente de saberes increíble. Entonces, un poco basado eh, en, eh, o reconociendo el valor y el, y el conocimiento que cada uno posee, poder establecer estas redes de intercambio de, de, de, de, de compartir eh, y transferir conocimientos entre, entre unos y otros. Eh, también eh, sí, la manera... Quizás por ahí estaría ¿Sí? bueno como detenernos un segundito en ese porque está bueno tener en cuenta que el programa este de Let's Connect que es el que compartió Coti ahí en el chat eh, eh, no, no está solamente pensado para personas que reciben financiamiento de la fundación, ¿no? Que en realidad cualquier persona que esté interesada en aprender al, algún tema del movimiento Wikimedia puede participar y puede asistir a las charlas lo único que tienen que hacer es registrarse ahí en, en esa página de meta eh, que les pasó Coti, y que en realidad está buenísimo, ¿no? Porque hay algunos temas como, eh, o sea, siempre están trayendo temas nuevos, Mercedes y, y Jessica, que bueno, son las que están ahí como, un poco como cabeza de lanza de este programa, eh, y que además, el, lo que está bueno también es que, que bueno, que esos, eh, esas charlas eh, muchas veces se ofrecen en castellano también, entonces, Ahí se trata de romper un poco las barreras lingüísticas que a veces puede haber, ¿no? Entonces uno eh, puede escuchar gente de África o gente de Europa, de Estados Unidos, contando sus experiencias, y está buenísimo para aprender eso también. Y, sí. No, totalmente. Y sí decir que hay como un esfuerzo muy, muy intencional de, de que toda la oferta de estos recursos sea multilingüe, entonces, que, que no, no crean que por no, por, por, o sea, que quizás ero, bueno, tenemos a veces esa concepción, el inglés nos, de pronto es como que el dominante, pero estamos haciendo muchos esfuerzos para que los materiales, los recursos, todos estén en idiomas, al menos para la región de Latinoamérica y el Caribe, en portugués, francés y español y en inglés, eh, para que pues más personas puedan acceder a esto sin ningún problema, una barrera de, de idioma. Eh, y aprovechar también para decir que, efectivamente, Let's Connect es un programa que invita a, a los más y, en ese sentido, reconocer que si hay alguien que aquí escucha que le interesaría participar, ya sea como ponente y compartir sus saberes, también está muy invitado para conectar y ver en la liga que estamos compartiendo eh, que puedan también este, compartir desde, desde su perspectiva y sus saberes, ¿no? Eh, me, nada más me, me continúo simplemente para decir que también la manera como trabajamos en estos fondos es que colaboramos, como mencioné anteriormente, con comités eh, regionales de voluntarios y voluntarias, muchos de ellos wikimedistas y otros que vienen del ecosistema de conocimiento libre, que contribuyen con su experiencia eh, a, y sus perspectivas, sobre todo porque pertenecen a la región, eh, a una revisión, pues, eh, idealmente, eh, bueno, colaborativa, una re revisión objetiva eh, y sensible al, al ecosistema y al movimiento Wikimedia para eh, poder tener esta interacción con los que solicitan. A diferencia de muchas otras fundaciones, eh, la fundación Wikimedia se distingue porque... Realmente estos procesos, no es como que tú mandas tu solicitud y en cinco meses te dicen, sí, sí te vamos a financiar o no, y ni te explican, ni entendiste ni nada. Aquí es un trabajo, y por eso digo como un trabajo de, tra de conjunto, porque desde el principio el apoyo a elaborar un plan, pensar en tu idea, cómo la quieres aterrizar, luego armar una solicitud, presentarla a un comité, a un comité y al equipo, al staff de la fundación que también tienen, digamos, su experiencia y que contribuyen a dar retroalimentación sobre el proyecto que tú planteaste. Y esto se publica y se, hace, se hacen recomendaciones específicas que aún, hay, aún ya habiendo sometido tu solicitud, hay un tiempo por en el cual tú puedes eh, hacer modificaciones y reflexionar sobre las recomendaciones que has recibido o si tú mismo tuviste como actualización o algo que quisieras mejorar de tu propuesta, hay un periodo para ello y después entonces se toma la decisión de financiamiento. Es, un, es algo bastante interesante creo como fenómeno dentro de las fundaciones que no todos estamos, los nuevos están acostumbrados a que esto suceda, pero es así el trabajo. Y bueno, decir que los, los oficiales y las oficiales de programas de cada región estamos para acompañar, no solo en el momento de solicitar, sino también a lo largo del ciclo de vida de un proyecto de una financiación. ¿Y qué pasa si alguien, por ejemplo, que nos está escuchando dice, ah, a mí no me interesa eh, recibir el financiamiento, pero me gustaría ser parte del Comité de Fondos, ¿no? ¿Qué, qué es lo que hace el Comité de Fondos? Eh, esa es como la primera pregunta, ¿cuáles son sus tareas? cómo se puede participar, si es que a alguien le interesa participar, y, y cómo, ¿qué obtiene a cambio ¿no? la persona que, que está en el comité de fondos? Porque es bastante trabajo, entonces está bueno por ahí como contar, ¿no? Que, que efectivamente, si sí, tienen un montón de beneficios ser parte del comité de fondos, eh, sobre todo por las cosas que uno aprende, ¿no? Pero, pero quizás como contar eso, ¿qué hacen? ¿Cómo se puede ser parte? Y, y cuál es el, el como, el, lo que uno obtiene, ¿no? De ser parte. De acuerdo. Si quieres vamos a la siguiente que en particular habla de los comités regionales y aquí yo voy a hablar una vez más de los comités regionales de, de, de las siete regiones. Uy, no, hay una antes. Antes. Eh, la de azulito. Básicamente eh, los comités regionales también se conformaron el año pasado para cada una de estas siete regiones. En el caso, de, por ejemplo, de Latinoamérica tenemos... 11 personas actualmente que lo conforman. Y en realidad lo que hacen son, están conformados, como dije, por voluntarios de la región en la que, para la que están enfocados, digamos. Entonces, muchas veces eh, su experiencia y su comprensión del contexto local es lo que puede enriquecer este proceso de toma de decisiones. Entonces, básicamente es contribuir de con reflexión y pensamiento estratégico para la toma de decisiones colectiva, eh, de financiamiento eh, de en base, con base en sus saberes, con base en su experiencia, con su trayectoria como de, de Wikimedistas o de personas aliadas dentro del ecosistema de conocimiento libre. Eh, ellos son los responsables de la asignación de los recursos, pero en estos procesos de, de revisión de propuestas también están acompañados y nutridos de las perspectivas sobre todo de staff de la fundación que sean especialistas, en, por ejemplo, en el tema sobre el cual va una propuesta en específico, bueno, pues, tratamos de que personal de la fundación que ha visto, que ha trabajado con proyectos así, pueda también dar su perspectiva y, y dar su retroalimentación. Entonces, es así como, digamos, trabajan los comités. Eh, la, el, eh, es un trabajo muy demandante en ciertos periodos del año cuando se tienen las rondas de revisión de proyectos. Eh, ¿Y, y qué, qué más te puedo decir? Eh, bueno. No, por ahí qué es lo que hacen en concreto, ¿no? Porque quizás ahí, digamos, o sea, en, fundamentalmente lo que hacen es revisar el grant, ¿no? Revisar los, los, los grants que vienen y tener conversaciones sobre eso. Correcto. Correcto, y bueno, lo, se hace, se, se revisa, cada, cada comité del cada región va tomando como su estilo, digamos, o sus mecanismos de, de operación, eh, en base a, con base a cuántas personas lo constituyen, con base a cuántas solicitudes reciben, etcétera, en una determinada ronda, pero normalmente trabajan con un análisis individual de las propuestas y luego con un análisis grupal, no de todos, pero grupal de cuáles son como los puntos eh, fuertes de una propuesta, cuáles son las oportunidades que ven como para recomendar, oye, pues has observado esto, o fíjate en tal, para hacer recomendaciones. Y después ya es una toma de, de decisión en plenaria colectiva con todo el comité que puede ya entonces eh, decir, bueno, esto es lo que, lo que podemos aprobar, etcétera. Entonces, más sí. o menos así va. Uh -huh. no, perdón, eh, no sé si... Que... No, también preguntarte como, bueno, ¿qué, o sea, qué es lo que aprende una persona que, que va a un comité de estas características, ¿no? Como, ¿qué es lo que obtiene de, de participar de una experiencia de este estilo? Bueno, ob, obtiene, yo creo que por, por una, mucha gratificación, cuando, porque es un trabajo voluntario, entonces realmente ver... Eh, que un proyecto que tú, aprobe, que tú participaste para aprobar va avanzando, ha conseguido sus objetivos, este, incluso que te ha tocado acompañar este, como los logros y los avances del proyecto, pues eso te da satisfacción. También te da, eh, yo creo que la oportunidad de conocer otras visiones y otras perspectivas porque en sí mismo y la idea es de que sean grupos diversos diversos en, en, terma, en términos de zona geográfica, en términos de etnicidad, de edad, de saberes, de experiencias, de trayectoria. Entonces, realmente eh, es un compartir de manera colaborativa en donde aprendes la perspectiva de análisis de otros. Y, y quizás eso también te sirve, y yo lo he visto, eh, para poder ir identificando si tú mismo eres alguien que te interesaría armar un proyecto o que puedes asesorar a otros para poder, este, para acompañarles en, el, en elaborar un proyecto. Eh, cada, proye cada comité, como dije hace rato, tiene como su vida propia en el sentido de que eh, cuántos son y cómo se rigen en particular. En el caso de la región latinoamérica, acabamos de cerrar la convocatoria para ampliarlo, para nutrirlo con nuevas visiones. Eh, y en estos próximos días estaremos anunciando eh, las nuevas personas para el comité. No sé si esto resuelve. Y bueno, sí, otra, sí. otra retribución que tiene, se, le, se les da una, un estipendio de 100 dólares cada dos meses por costos de cuidado infantil, por, por costo de datos, por costo, por, para cubrir, digamos, gastos, que, de transporte o de renta de una oficinita para trabajar, porque hay veces que, que pues, sí, sí sí se pone dura los periodos, digamos, de demanda, de tiempo de dedicarle a la revisión de propuestas. No, y además también me imagino que reciben alguna clase de capacitación, ¿no? Que también pueden acceder a oportunidades educativas, como, o de, no sé si educativas es la mejor palabra, pero como de desarrollo profesional, me imagino, ¿no? Que si este es un tema que por ahí, no sé, eh, estás trabajando en una ONG o, o por ahí, digamos, estás como en la vida académica, esta clase de comités, participar en esta clase de comités es como, bueno, parte del día a día porque también aprendes cosas estando en ese lugar, ¿no? Claro, olvidé completamente decir que, por ejemplo, el comité, los primeros comités tuvieron nueve sesiones de capacitación muy intensiva como para sensibilizarlos, primero sobre el movimiento Wikimedia, la fundación, este la toma de decisiones colaborativa, eh, lo que llamamos eh, participatory grant making como financiamiento participativo en donde las propias eh, personas que son voluntarias, eh, que trabajan en los proyectos, son los tomadores de decisiones de cómo es mejor utilizar los recursos de las comunidades eh, o invertirlos en las comunidades a las que pertenecen, que es una característica fundamental. Eh, y también hay, se, se ofrecen periódicamente algunas otras talleres y recursos de conocimiento que, que pueden también, eh, pues, eh, ser, ser de, de valor para los miembros de los comités y en algunos casos hasta, pues, también participar en foros o participar en reuniones este, más globales dentro de la Fundación Wikimedia y el movimiento. Eh, bueno, con esto yo terminaría la parte de comités y nada más eh, ya para finalizar es como decirles cuáles son los recursos que inicialmente están aquí para compartir, eh, pero bueno, tenemos recursos, eh, el primero es poder mantener este diálogo, que es creo que lo que dije en un principio, mantener este diálogo, mantener esta comunicación, eh, ir identificando quienes tienen interés, eh, cuáles son las necesidades de acompañamiento y apoyo que, que, que requieren. Y también identificando personas que quieren ofrecer ese apoyo a los que vienen, a los nuevos. Siempre, siempre es útil. Eh, y, y eh, entonces, acaban a ver eh, las, uh, las diferentes eh, eh, herramientas. Está eh, taller de cómo armar tu, pri tu primer plan. Todo esto en español, ¿eh? La clínica para escribir una propuesta, tutorial de cuál es tu primera aplicación, cree que tu solicitud, creo que esa está en inglés. Este, y, ¿no? y el, del, la, el de la clínica para escribir una propuesta es la que hizo Ana, ¿no? No, el ah. que hizo Ana Torres fue el del taller para hacer tu primer plan. Y la clínica para escribir una propuesta es uno que hicimos en donde tú participaste en marzo del año, de este año, en donde cada quien compartió su, exper su experiencia de haber hecho su primera propuesta dentro de la nueva, de la nueva eh, digamos, estructura de, de financiamiento de la fundación. Eh, y ahora vamos a ofrecer uno este viernes, eh, 16 de septiembre, vamos a ofrecer uno más, porque los estamos ofreciendo, una, es como una especie como de taller clínica en donde, pues, estamos eh, tra tratando de que entre, entre los participantes también se puedan compartir cuáles son las dificultades que han enfrentado, cómo las han resuelto y cómo entre ellos pueden apoyarse para, para mejorar sus propuestas. Eh, es siempre muy, muy recomendable que cuando están planeando presentar un proyecto eh, puedan tener una conversación inicial con su oficial de programas como para poder este, empezar este diseño de manera este, acompañada, sobre todo para, para los nuevos. También acá estarán viendo recursos que son todos los formularios que se necesitan. Cada uno de estos fondos, por ejemplo, los fondos rápidos del Fondo de la Comunidad Wikimedia, tienen un canal para cómo financiar, cómo, cómo, cómo solicitar. Los fondos eh, de apoyo general de alianzas, eh, del Fondo de Alianzas tiene un canal. Todos esos sí comparten la plataforma Flux, y aquí viene el portal de solicitudes de Wikimedia. Es una plataforma eh, en donde te tienes que registrar y aquí estoy compartiendo, digamos, que la herramienta o las, los recursos para poder entender cómo te registras eh, y luego te das de alta y luego abres, digamos, tu primer eh, borrador de propuesta, que normalmente recomendamos que se haga eh, por fuera, en un do documento aparte, y una vez que lo haces, este, ya revisado, etcétera, lo subes a la plataforma de, de Flux, eh, que todos los, los, los donativos, todos fin, los financiamientos eh, que mencioné hoy eh, eh, de los, de, dentro del equipo de, la, de recursos comunitarios otorga. Eh, también hay, hay información sobre recomendaciones para cómo organizar un editatón, concursos, campañas, sobre todo pensando en los de fondos rápidos, eh, herramientas de aprendizaje y evaluación, incluido como el desarrollo de una teoría de cambio, que yo entiendo muchas veces estos recursos son como muy inhumanos o muy distantes. Entonces, quiero recalcar que están ahí para apoyarles, pero no son la única manera de aprender y de trabajar en, en una, acercarse, digamos, a, a los fondos. E insisto en que para eso estamos sus distintos, eh, eh, oficiales de programa eh, regionales. Hicieron nada más con mis datos y los datos eh, del comité, eh, perdón, los datos del de, eh, el correo electrónico general del equipo de recursos comunitarios por si hubiera alguien que quiere si no es de la región de Latinoamérica y el Caribe, si quiere, me puede escribir a mí o si necesita o si quiere directamente decir, oiga, yo estoy en Egipto y me interesa... Eh, ahí están los datos de nuestro equipo que estamos aquí para acompañarnos, ayudarlos y, y guiarlos y aprender juntos. Eh, así es de que muchísimas gracias y dejo este espacio para poder resolver cualquier otra pregunta. Bueno, ahí dejé de compartir la presentación de diapositivas y ahí Coti estaba como a mil <risas> pasando todos los millones de links de esa presentación, ¿no? Y también contarles que les compartimos ahí la, la, la charla que dio Ana en el marco del programa Let's Connect de cómo armar tu, tu primera propuesta anual, ¿no? O, o cómo armar una, un plan anual. Eh, y yo creo que quizás también está, está bueno, me parece, que eh, enganchar esto con, con lo de Ana, ¿no? Porque eh, creo que algo que hacemos mucho en el movimiento Wikimedia es eh, copiar, ¿no? O sea, que cuando, por ejemplo, vemos una linda página de un evento wiki, eh, decimos, uh, uh, a ver ese código, vamos a copiarlo y ponemos ahí manos a la obra, este, como estas dos manitos, este y copiamos, ¿no? Y que eh, si bien, digamos, cada plan anual, la idea es que ustedes traigan como su componente de innovación, por decirlo de alguna manera, también está bueno como ver qué están haciendo los otros, ¿no? Y haciendo las otras, que a veces cuando no saben o no sabemos por ahí qué hacer, siempre viene bien bueno, a ver cómo lo está haciendo Wikimedia Argentina, que hace eh, 10 o 12 años que vienen presentándose para Grants, y entender un poco cómo ellos eh, presentan, o cómo Ana, en este caso, cómo ella presenta eh, su plan anual, cómo lo escribe, tratar de entender esa lógica, y también confiar un poco en esa red de pares, ¿no? O sea, que eh, Mercedes, eh, obviamente, está acá para, para ayudar, este, pero que también se puede... Ana es una de las personas más predispuestas en el mundo a ayudar a los miembros de la comunidad y que es una persona que está disponible, que si ustedes tienen dudas de cómo escribir tal cosa en su plan anual, eh, la pueden consultar. Y yo se, les digo esto también porque yo la molesto a Ana todo el tiempo con el, el plan anual de multinodistas de Uruguay y ella ha sido como un recurso invaluable dentro de la comunidad y que eso es algo que a veces... A uno le da cosas, le, le, le genera como, uy, qué hago, cómo lo hago, digamos, ¿no? O sea, ¿a quién, a quién recurro y, bueno, pensar en esto, ¿no? Como en la red un poco más amplia que, que hay para, para justamente conversar sobre estos temas, ¿no? Que, que me parece que, que está bueno no pensar que, ah, bueno, uno se va a encerrar en su casa y va a escribir y va a salir con el plan perfecto, sino que es todo un proceso de, de, de comunicación y de conversación, ¿no? Sí, y ahí quería sumar algo que, que creo que es eh, sumamente importante e interesante. Eh, primero es un trabajo eh, nada, muy profundo de pensarse y pensar en, en el contexto principalmente de cada uno, hay algo de, de la estructura, de la presentación de proyectos que, que está buenísimo poder tener una idea, porque a veces uno dice bueno, pero ¿por dónde empiezo? No? Eh, todo esto que tengo que, que hacer, que organizar, ¿cómo hago para articular todo esto que pienso que es totalmente distinto? Eh, y ahí siempre está bueno, bueno tener la, el apoyo de, de, del comité, de Mercedes, de Ana, de, de quienes ya vienen haciendo esto hace mucho tiempo, pero también eh, poner en valor el trabajo de los voluntarios y las voluntarias que ya vienen haciendo esto en su cotidiano y que ya vienen eh, analizando qué son las cosas que pasan en sus territorios, qué actividades funcionan, qué actividades no, y eso después darle un marco más de proyecto. Pero que también ahí en esa lectura de qué es lo que se necesita en los, en los territorios, eh, es clave para después generar estos proyectos más eh, eh, acabados y cerrados y que también tengan sentido ¿no? en, en, en lo que hacemos en el cotidiano. ¿no? Eh, para mí esto de la idea de, de pensar en el propósito de, de lo que hacemos, eh, es un disparador clave para poder gestionar o, a, o llevar adelante, liderar proyectos que también nos interpelen a nosotros eh, para poder terminar de concretizarlos, ¿no? Porque después eh, hay que llevarlos a la práctica. Una cosa, es eh, un paso gigante es plantearlos, ¿no? Y después... Hay que implementar todo esto. Entonces, también sí, hay ya, muchas me, revistas. Más, más, más bien que te guste hacerlo, ¿no? Porque si tenés que ejecutar un proyecto de 10 mil dólares que no te gusta, ¡uy! qué problema. Sí. No, bueno, claro, este, aquí me resuenan mucho de las ideas que están diciendo. Evidentemente que... Por un lado, apoyarse a nivel local con Wikimedistas, eh, un nuevo, o sea, incluso a mí me gusta promoverlo decir, bueno, busca el capítulo o el grupo local, si eres nuevo, nuevo, nuevo, para que haya alguien que te acompañe, ¿no? Que también es un poco parte de este esfuerzo. Eh, o si tú ves, como bien decías, algún proyecto similar, algo que tú estás medio pensando, pues acércate ese que lo, que lo creó, ve los aprendizajes, porque también un valor muy grande de todos estos proyectos es que, a diferencia también de otras fundaciones, es de que tú estás viendo casi casi en vivo, ¿no es cierto?, en vivo y en directo eh, los aprendizajes que se van generando de los proyectos, en los, los informes y los reportes y, digamos, las actualizaciones que quienes ejecutan estos proyectos comparten en sus páginas de meta, incluso las páginas de discusión, eh, de cada uno de nuestros proyectos, pueden ser súper enriquecedores y guía de qué sí, qué no, qué funcionó, por qué no funcionó, pero tal vez puede funcionar en tu caso, qué tendrías que modificar, ¿no? Entonces, eh, con, concuerdo con ustedes y lo recomendamos muchísimo. Eh, no sé si se pudo poner el, la liga, las propuestas aprobadas en la región de Latinoamérica. Les recomendamos que puedan ver a, también en Meta, ¿cuáles son las que llevamos, llevamos ya un año en este nuevo esquema, digamos, de financiamiento? ¿Qué es lo que hemos logrado aprobar? Eh, y, y como dices bien, pues copiar, copiar lo bueno, ¿no? Este, y mejorarlo. No, y además también creo que una cosa que, que quizás sabemos como bastante, porque muchos, muchos capítulos en la región ya, ya lo han hecho, ¿no? Como cuáles son las cosas que funcionan, ¿no? En general ya sabemos que LAM, o sea, esto de bibliotecas, archivos, y museos y educación, son dos sectores que están todo el tiempo queriendo hacer cosas con, con el movimiento Wikimedia, porque a ellos también les sirve, ¿no? Entonces, por ahí siempre está bueno pensar que, que, bueno, que no tenés que llegar con una idea completamente cerrada al plan, sino decir, bueno, por ahí voy a hacer un pequeño piloto, con una institución GAM o con una institución educativa o con alguien del sector educativo, ¿no? Como también pensar ese proceso de aprendizaje, de prueba, eh, prueba, ensayo y error, ¿no? Este, que a veces, bueno, por ahí es como siempre lo más complejo, esta idea de pensar que el, el GRAN tiene que ser exitoso. O sea, sí tenés que tratar de implementarlo, ¿no? Pero si, si te va mal, a veces por circunstancias, no, no sé, me imagino que todos los grandes eh, durante la pandemia ...tuvieron que reconsiderar absolutamente todo, ¿no? Este, entonces, ahí hay circunstancias que a veces eh, cambian y eso está bueno, como también tenerlo, que, tenerlo en cuenta que para eso también está el oficial de programas, ¿no? Que para poder recalibrar... Sí, y que todo se explica, o sea, por lo menos es algo que vengo aprendiendo mucho eh, de años de reportes, es eh, que si algo no funcionó o no se pudo implementar, bueno, uno le puede decir, esto es lo que pasó, por esto no funcionó, estos fueron mis obstáculos, y también eso es un aprendizaje y es una forma también de repensar a, a, para el siguiente proyecto. Algo que también para mí es importante y que, que, que lo estuvo mostrando Mercedes a lo largo de presentaciones, eh, no hace falta ser una super organización, tener un plan de a cinco años, ni sino que empezar con algo que, que, que sea acorde a las necesidades de quien va a estar liderando ese proyecto, ¿no? desde un Rapid Grant para empezar. A, a implementar un proyecto chiquito, una idea que quizás está por ahí dando vueltas y también encontrarse en cómo uno se siente, digamos, armando todo ese proyecto que ya es un montón armar para un Rapid grant y después de ahí ir viendo y probando y analizando las posibilidades, los recursos que necesitamos, eh, las energías que tenemos también para destinarle a todo esto que, eh, nada, es un tiempo importante. Entonces, eh, creo que también eh, lo, lo, lo interesante de la diversidad de fondos es que de acuerdo a las necesidades de cada uno, de cada una, uno puede ir también buscando qué, cuál de ellos les queda mejor. Nosotros una vez hicimos un proyecto con, <ríe> que incluía un bus, un bus real, un colectivo que tenía que pasar por Argentina, Uruguay y Paraguay. Y en mitad del recorrido, eh, bueno, los choferes del colectivo se enojaron y no quisieron seguir con nosotros. <ríe> tuvimos que salir a conseguir un bus para trasladar 15 personas. Así que en el momento en que digan, no, ¿qué te puede pasar? Vengan, me preguntan y yo, yo les tiro algunas anécdotas de cosas que te pueden pasar. Pero también está bueno como tener en cuenta que por ahí, si todos estos fondos de la Fundación Wikimedia, como les resultan un poco abrumadores, tengan en cuenta que también los capítulos están empezando a desarrollar sus líneas de grants, ¿no? Por ejemplo, Wikimedia Argentina y Wikimovimiento Brasil. Eh, sacaron ahora dos convocatorias de, de, para financiar como proyectos más locales. Y creo que ahora tienen una también, ¿no, Coti? Para proyectos culturales que cerró el lunes, ¿puede ser? Sí, sí. <ríe> ah, ah, es verdad, es verdad. No, todavía no cerró. Está abierta ah, todavía, creo que el 15 de septiembre. Si, Angie, que perdón, si creo que le había movido la fecha. Eh, pero sí en eh, fábrica, de eh, fábrica de ideas. Ahora, ahora sí. les pasamos el link. Sí, gracias. A mí me gustaría nada más un par de cosas a lo que agregan. Muchas veces también propuestas como que pretenden generar materiales nuevos, manuales nuevos, guías nuevas, etcétera. Y echar un clavado a lo que otros han hecho puede ser como la clave. Voy a hacer nuevos talleres, voy a hacer nuevas. Hay mucho material ya creado. En el caso de, de, de Wikimedia Argentina tienen este sitio, esta página increíble de recursos. Entonces, que creo que también se apoyen en esos recursos ya creados para no ocupar su tiempo y sus recursos en ellos, sino utilizar eso para seguir avanzando con el propósito de lo que ustedes están planeando. Por un lado, también, que a veces se, se interpreta que entre más dinero y más personas hay en un proyecto, más impacto tiene. Y desafortunadamente, no, ojalá fuera la solución de saber si algo tiene o no tiene impacto, porque entonces ya sabríamos que hay que poner mucho dinero tal vez para tener mucho impacto. Entonces, sí ser estratégicos en el cómo y para eso por eso tienen el acompañamiento que, que acá lo, lo, eh, les estamos ofreciendo desde muchos ángulos. Y, finalmente, recuerdo que Ana en su taller dijo que, que cuando alguien nos dice, es que vamos a proponer de nuestro primer año plan anual un grupo, pues, nos vamos a proponer esto y esto y este, cinco programas y tres personas o cinco personas, no, estoy inventando cuánto. Y ella bien dijo, mi, mi papá alguna vez me dijo que viva cada uno de los años de mi vida como tal, que a los 15 viva los 15, no quiera tener 30. no Y yo creo que esa es una muy buena lección con la que me quedé de esa sesión con Ana y creo que aquí trans, transmitirla vale la pena. Hay que ir paso a paso, hay que ir acompañándonos, hay que ir aprendiendo, y para eso están todos estos recursos y para, recursos y para eso estamos estas personas este, comprometidas y con ganas de, de, de colaborar. Buenísimo. Y ahí Coti está pasando los links para lo de Código Cultura, lo de fábrica de ideas. Este. Me pregunto si el papá de Ana era el mismo, era por ahí mi papá también, me escondido. <risa> Porque mi, mi familia me decía cosas muy similares. Este, nunca aprendí la lección igual, pero eh, está, está, está bien. Eh, bueno, eh, Mercedes, ¿hay alguna recomendación en especial que quieras dar en un minuto? Para, eh, digo, ya les diste un montón de recomendaciones, pero hay algo así como que vos hayas dicho, bueno, en, en este tiempo que llevo en la Fundación, esto es lo que vi que más me impresionó, de, ya sea de un error que cometen <ríe> quienes se presentan a financiamiento o de algo que hacen muy bien, digamos, ¿no? O, como algo que, que hayas visto así como que hayas dicho, ah, esto me llamó la atención. Más allá de que tenemos un movimiento maravilloso que sabe contar muy bien el impacto que tiene en el mundo, <ríe> eh, hay algo que, que te haya parecido así como muy, que te haya llamado mucho la atención. Bueno, uno que creo que hay que tener cuidado es no tener la prisa de por la prisa tratar de presentar algo que no tiene estructura porque desinfla muchísimo a tu voluntariado y a, tu, a, tu, a, a todos los que quieren ser parte de ese proyecto si no estuvo bien estructurado, entonces sí, date tu tiempo. Conecta, asesórate, construye, ¿no? ve lo que han hecho otros y propone, ¿no? Entonces, eso sería, por un lado, para no desinflar, sobre todo, el ánimo de todos los que están detrás de, ese, de esa solicitud. Y por el otro lado, creo que también lo que he aprendido es que, que como movimiento, pues vamos cambiando, vamos transformándonos y que los que más eh, historia de pronto tienen eh, tienen un valor muy grande y un compromiso muy grande de transferir, transferir esos saberes, que tenemos que encontrar la manera de cómo transmitirlos para que no repitamos cosas que quizás ya, ah, no es que ya lo habían hecho, pero ¿por qué? ¿Saben? O sea, esos aprendizajes creo que hay que encontrar cómo transmitirlos. Y también he visto nueva sangre y nuevas ganas y ganas de explorar y hacer las cosas distinto y de comprobar sobre todo. Si lo que se viene haciendo en ciertos casos es eh, pertinente, si es el mayor impacto, si es la mejor manera de utilizar los recursos. O, y de tener cierta flexibilidad, decir, mira, tal vez le puedo dar ciertas vueltas a las tuercas y generar algo distinto. Eh, pues, no sé si eso. No, excelente. Y creo que va mucho con el espíritu de wiki herramientas, ¿no? con, con él, Cuando pensamos este ciclo fue como, che, ya hay un montón de conocimiento en la comunidad, somos un montón de personas. ¿Cómo hacemos para generar un lugar donde, nada, quede para la posteridad, para el que viene, para los otros y las otras que, eh, que, que, que se están empezando a animar, ¿no? Eh, y hacerlo en español. Esto también voy a decirlo con mucho énfasis porque algo sumamente importante para nosotros y que creo que es también algo que recalcó Evelyn, que hoy en día estamos reportando y estamos aplicando nuestros financiamientos en español, lo cual es un montón eh, y abre un montón de puertas a un montón de comunidades que, eh, que quizás antes no podían, no, o... También esto es recursos, es conocimiento de otra lengua, es poder expresarse. Eh, nosotros como Wikimedia Argentina nos costó un montón eh, cambiar el chip de, de, para poder expresarnos en inglés y, y ser coherentes con las formas metafóricas que tenemos de hablar y expresarnos. Eh, y nos llevó años encontrar un timing para poder hacerlo en inglés. Entonces, ahora tener la libertad de hacerlo en español y poder eh, nada, aplicar desde ese lado, creo que es eh, un crecimiento gigante, así que... Eh, nada, eso, bueno, basta decir nada, me diría mi mamá, eh, si no digas, si vas a decir nada, no digas nada, ya que estamos hablando de padres. Eh, <risa> Así eh, eso. Eh. Y ahora, hablando de metáforas, ¿cómo traducirías esa metáfora al inglés? ¿no? O sea, yo siempre tengo un problema para decir el que se quema con leche ve una vaca y llora. ¿Alguna vez trataste de traducir eso? <risas> bueno, así que muchas gracias, Mercedes, por toda la información. Quedaron los links todos en, en todos, no creo, pero me, me comí alguno, pero después ya estaremos subiendo la PPT que tiene todos los enlaces. En el chat igual quedaron ahí las distintas, eh, algunas, la mayoría de las cosas que fueron comentando y sobre todo, dónde pueden encontrar en Meta eh, los distintos fondos que tienen sus respectivas páginas en español, así que también ahí pueden ir chequeando a ver cuál es que queda más cómodo. Y les, les, les anuncio que vamos a renovar nuestra página de Meta pronto para tratar de que este laberinto sea menos laberíntico. Así es de Great. que no digo cuándo, pero estamos intentando hacerlo y evidentemente va a ser multilingüe y estará la versión toda en español también. Espectacular. Muchísimas, pero muchísimas gracias, Mercedes. Gracias a ustedes. Que les vaya muy bien. Y creo que Evelyn se quedó congelada. la... Chao, chao. Adiós. Bueno.